fue mandado al espacio porque el gobierno de los Estados Unidos observó mediante las cámaras de los satélites que una nave alienígena se acercaba a la Tierra. El astronauta fue mandado a entablar una conversación con los seres que comúnmente se podría pensar que eran alienígenas. Cuando la nave se acercó al astronauta, él pudo observar que no eran extraterrestres, sino que eran zombies. Esto le causó mucho impacto al astronauta, pues no pudo encontrar una explicación lógica para lo que estaba viendo. De cualquier forma se dio cuenta de que se dirigían a la Tierra, para alimentarse de los humanos, por lo que rápidamente y de un plan para salvar a la humanidad, así que avisó a la tripulación de la nave que lo recogieran y llamaran la atención de los zombies, escapando en la nave enfrente de ellos para ser perseguidos por la nave zombie y así salvar al mundo. Finalmente perdieron a la nave zombie de la dirección de la Tierra. Y cuando el astronauta Wallace Siglas regresó a la Tierra, explicó lo sucedido a las máximas autoridades estadounidenses, diciendo que las criaturas que había visto ahí eran personas muy parecidas a los humanos pero que eran zombies y no tenía una explicación para ello, finalmente se llegó a la conclusión de que estos hombres del espacio podrían haber pertenecido a un planeta donde se detonó una bomba que destruyó ese planeta, pero que esas personas lograron escapar antes de la explosión, pero que sin embargo la radiación de la explosión los habría afectado y que por eso se volvieron zombies, ya que la bomba pudo haber estado hecha de